Hola Nicole, Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Queremos saber el casamiento del año. ¿Qué nos puedes adelantar? Porque siempre hablamos lo mismo y esto es minuto a minuto. Claro, pero nada, no voy a contar nada, nada porque nada. es todo sorpresa, inclusive para, ¿Para mis invitados. También? No, no, yo Ahora, estoy. Sí, ¿Y entre en ustedes la también hay sorpresas? Ah, no sé, ¿Algún todo, show? Todo, todavía estoy con él. No, no creo, no, no, no. Yo en la intimidad soy tímida, no me gusta ah, llamar la atención. ¿Pero decide él? Eh, sí, si quiere, sí, pero hay cosas que ni quiere decir, que le da igual. ¿Y el lugar ya está definido? ¿El salón? Ya está y... definido, ya está definido el lugar. Bien ¿Y el civil ya también? Ahí no, fecha? porque hasta hace un mes estábamos en un lugar y ahora pasamos a otro, sí. así que... Nicole, en esta semana se está hablando mucho de tu relación con... Con tus hijas, vos cómo estás con eso, todo cómo bien. te puso. todo bien, ya, ya di la respuesta que tenía que dar. Te juntás con ella a veces a tomar algo, ¿se ven? Ya les dije que de la intimidad de mis hijas yo sí, no voy a hablar pero para protegerlas, eso que cuidarlas se veían una vez no, por, por semana. Un montón de cosas, muchas mentiras. Te hacen verdad, mal, como siempre. Las cosas que se dicen te angustian. Ya dije que Tomás, mi intimidad que... no voy a hablar, así que me voy a retirar. Vas a accionar judicialmente, vas a accionar. Simplemente eso, o, o lo hablaste directamente con, con, con Fabián, le expresaste tu molestia por sus declaraciones, ¿hablaste algo con él no de eso? decir, chicos, todo bien, de trabajo, sí. lo, lo que quieran, bueno, pues, cosas tú, lindas tú, lo que puedo contar tú, también. Tu, pero... tu pareja habló, Ay. hiciste un posteo por la última carrera y él hace un comentario y dice gracias a las tres por venir. Bien. Sí. Y muchos lo y tomaron tienen... como algo por lo menos llamativo después de lo que se está hablando de la relación con tu hija. Y éramos éramos tres. <risa> ¿A quién le va a...? <risa> muchos lo, lo tomaron como algo llamativo. Bueno, toman oh. todo como quieren. Mijo, quiero volver al casamiento y preguntarte por tu suegra. ¿Cómo están las cosas ahí? Siempre estuvo amigos? todo bárbaro. ¿Y por qué, entonces? ¿Inventamos los colegas sí, que dicen que mucho, hay... Una mucho. Ripidez, mucho un uh... de que quiero organizar todo el casamiento de Elia? No, para, para nada. ¿Cómo sí. lo, cómo lo tomaron tal. ellos, tus suegros, a estos comentarios? De la mala relación Y están menos acostumbrados que yo quizás a que se digan cosas que no son ¿Hablaste con Fabián por sus declaraciones? ¿Lo hiciste a través de tus abogados? No tengo más nada para decir, chicos, de verdad plasma, ¿Y, ¿Y tu hija cómo está por lo que se dijo? Está todo bien, chicos, está todo bien